Quiero saludar más en, en, mi, en mi intervención a la señora Nereida de Polanco y al doctor Kim Polanco, mm. eh, que ahora nos acaban de manifestar que siempre están activos ahí y que nos saluda de manera muy especial la señora Nereida Polanco. De manera que le agradecemos a la señora Nereida, eso que nos, eh, nos dijo por teléfono, eh, ¿verdad? que yo me lo voy a reservar. Eh, es, es entendible que mucha gente que quiera y otros no quieran. Esa es la democracia. Ella lo que dijo fue que admiraba a Yerjan. Sí, ella eh, lo, lo, lo, dijo lo dijo él. Mí, que ella me admira y yo le agradezco a ella y, y para, y para mí es un privilegio de que, gente, del, del de que gente con calidad aprecie el trabajo que estamos haciendo, que lo hacemos eh, tratando de, de implementar nuestros principios y nuestros criterios. Esa es la democracia. Señores, con relación a a lo que está en el ambiente eh, político, que es obligatorio tratar, he visto muchas discusiones a nivel nacional con relación a, a la escogencia de, de los ocho miembros del Comité Político del, del PLD y he visto muchas críticas con relación a que no se escogieron mujeres. Esto no le va a gustar a las mujeres, eh, a las feministas, esto que voy a, a plantear, pero es lo que está establecido en nuestra Constitución. que yo creo? Que las mujeres eh, como grupo de feministas no pueden exigir la integración de ellas a un grupo político o a una empresa la, o a lo que sea. Las feministas siempre... son una y, y, el, y las mujeres sí, en labores políticas son otras. Pero, por ejemplo, lo, a lo que yo quiero referirme... Ahora, oh, ese grupo se ve feo, todo esto Está ¿Ah, bien, eh, pero que es ahí donde nosotros no podemos Tú sabes las mujeres talentosas que hay ahí, las mujeres que tienen capacidad... Y están exentas de esta... Pero mira ahí. qué es lo que pasa, es que la constitución es clara cuando habla del derecho de igualdad. Muchachos, colóqueme por favor lo que dice la constitución, porque nosotros vivimos en un, en un estado democrático, en un estado democrático, señores, que se rige por leyes y por una constitución. Tenemos en función de eso que ver qué es lo que dice nuestra Carta Magna para que entonces podamos entender los procesos. Lo, las mujeres no pueden exigir que porque ellas sean mujeres, obligatoriamente, no, eso tiene un orden eh, eso tiene un orden eh, en, en principio. No, más, más para arriba, muchachos. Cuando habla del derecho de igualdad, y aquí es que yo quiero que, no, que nos detengamos a nadie. Dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Dice ahí, sin ninguna discriminación por razones de género oiganlo ahí señor, o sea, no puede haber discriminación por, eh, eh, por razones de género de que, que a la mujer hay que incluirla y a los hombres hay que excluirla o a la mujer hay que excluirla o incluirla no, eso tiene que ser equitativo color edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política filosófica, lo que sea, y dice el número uno, la república dominicana, y ahí sí quiero que lo cambien los muchachos, vamos a ver muchachos la República Dominicana condena todo privilegio situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas. Lo dije al revés. Entre quienes no debe existir otra diferencia que la que resulten de sus virtudes y de sus talentos. Entonces, ese, es decir, en ese partido que una no hay mujeres mujer con virtudes ni talentos. Pero espérate, sí las hay. Ahora, ah. lo que yo quiero establecer aquí es que no porque sea mujer hay que incluirla. Porque la Constitución establece que eso... Tiene que salir de los, del talento y de la virtud. Y entonces, si en un grupo político las mujeres, por ejemplo, no logran que la mayoría vote por ellas, es por algo. Tienen que hacer entonces un mejor trabajo. Y ahí es que yo quiero que establezcamos esto de la democracia. Porque somos democráticos para una cosa, pero para otra queremos ser autoritarios. Queremos imponer a la mujer. Incluso la mujer tiene, una, tiene un privilegio, que eso es inconstitucional también. Y quisiera que entremos para acá, muchachos, ya. Eh... Hay un privilegio que tiene la mujer, la hipoteca de la mujer casada. Ah, pero entonces no hay hipoteca del hombre casado. Pero hay un ministerio de la mujer, pero no hay un ministerio del hombre. Sí, pero ustedes, lo de la hipoteca de la mujer casada tiene una razón de ser... Un contexto ser, histórico, punto, pero que no, hoy no, y se no se aplica No solamente histórico legal, sino el, ¿Sí? el, el, el problema está en que la misma el mismo Código Civil... Prevé que el hombre es el administrador legal de la comunidad. Pero eso era antes. Bueno, que, la, que el hombre. El todavía hombre puede, en el hombre todo todavía y está en no la ley. Todavía está en la ley. Constitucionalmente pero ya no. es peleable. Constitucionalmente sí. se puede pelear. Yo lo voy a pelear Pero la, hip, la hipoteca de la mujer casada viene precisamente por eso. Es una garantía a la mujer que se casa con un hombre, pro, producen unos bienes y debe tener algún mecanismo que le permita garantizar su derecho dentro de esa posesión material. Sí. Y, y ese y ese mecanismo es la hipoteca de la mujer. Sí, casada. entonces, ¿qué es lo que yo quiero significar con esto? Eso fue en un contexto histórico donde el hombre podía vender todo lo de la casa y la mujer no tenía derecho a vender nada. Entonces, ya eso no es así. Nada, tanto, nada lo limita legalmente sí. en la ley. La ley no ha sido cambiada. Lo que hay Pero igual es tampoco lo limita tema la de mujer. igualdad en la constitución y otras cosas que podrían pelearse. Le mandé ahí el último, que es el número no cuatro, cambiada. muchachos. El número cuatro se lo mandé ahí de la, la última Imagen que le mande para que ustedes vean, dice ahí: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Exacto. Y dice: se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar, anular el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de hombres y mujeres. O sea, la mujer no puede ser impuesta y que me acuse a la mujer, es que yo no soy machista. En mi casa yo friego, en mi casa yo, yo, yo limpio, yo, yo lavo. Y no, cuando no, puedo no te sigas confesando, cocino. no te sigas confesando. No, yo confesando. hago de todo en mi casa. Mi esposa sabe que yo no soy un hombre no machista. Te siga Ahora bien, lo que, lo que yo no estoy de acuerdo es que se, le, que, que se nos imponga una cuota porque son mujeres. Mm. No, gáneselo. Que eso sea resultado de sus virtudes y de sus talentos. A eso es que yo me Ahora, refiero. Ahora, ¿no reconocen ese es en ese partido a la mujer, entonces? Sí, pero porque que hay mujeres con bien, virtudes, vida a con talento, con la foto con de derecho. Margarita. Pero tenemos una vicepresidenta. Señores, pero... Señores, pero tenemos óbvene, una vicepresidenta. Todos esos hombres ahí, eso debe haber un mal olor a hombres. Pero pregúntale ahí. a Miledis. Ahí falta el talento de, Sánchez, de la mujer. Ahí falta qué el talento de la mujer. Mira, mira. Mira ahí a mira ahí a, a Margarita, vicepresidenta de la República, imposible, imposible el, vicepresidenta ¿Qué, otra vez. ¿qué pero pregúntale, penco, eh? pregúntale a Alejandrina Germán. Tú, tú eres, pero pre, tú lo muchísima que eres ministra, o sea, señores, no podemos vivir, no podemos vivir en el oscurantísimo. Atrapado en el pasado hablando de temas que ya han sido superados. Warner, entonces y el 58% de las mujeres dominicanas Pero que no tienen cultural. trabajo es por falta de capacidad. Pero ve a Chile. Es Pero por falta de capacidad. Pero ve a Venezuela, ve a Argentina. Ve, ve no, Estados está, Unidos. estamos aquí en República la, la, Dominicana. La estamos de... aquí en República Dominicana. El 58% de la mujer dominicana que no tiene trabajo es por falta de capacidad. Dime. La... No. Son las primeras que están. En la De hecho, la, la, mujer, la mujer inunda las universidades. Claro, claro. Y te voy a decir lo peor. Eso es un proceso. Y te voy a decir lo peor. Antes no tenía tanta y te, mira, ya la tiene. Y te, voy a, Entonces, decir, y te voy a decir lo peor. Vamos a ver. Aparte del talento, si, si conlleva y tiene belleza, es asediada y, y le promueven los puestos. Con condiciones, porque los hombres. Bueno, eso no es en toda parte, y eso bueno, es subjetivo. No puede ser que lugares que sean eso, así, en Lo que pasa es que tenemos que, que transformar ejemplo, esa aquí, actitud en este, en esta de machismo. Tenemos muchísimas mujeres, y, ¿Tú ¿Y tú crees que diga porque, porque sean bonitos, o que, sean, o que sean lo que sea? No! no que la asediamos, ¿no? los hombres la asedian, y los que son jefes la convierten Pero a veces en, ma en manipuladores. Eso no es en toda parte, eso es subjetivo. Es decir. Que si existiera no si, si la libertad No tuvieran que también exponerse Hay bueno, respeto que ellas tienen que exponerse Aquí hay un ejemplo Hay una muchacha que tiene un doctorado Vamos a ver. Que la enviaron de secret, primera secretaria A, a, a, a los mediatos árabes Pero esos son amigos. casos esporádicos por por o sea, Siempre árabes. va a haber Va a haber es, sus casos Y hay que ver quién está ejerciendo la autoridad En ese momento, no necesariamente Aquí eh, falta quién... equidad de género Aquí falta inclusión no es posible que el 66 de las mujeres esté asistiendo y termine la universidad y que el 58 de ellas esté sin Pero trabajo. Pero es un proceso. No se Pero eso es un, un proceso, eso es un proceso que ya las mujeres están muy bien posicionadas. Tú no lo ves que ya son vicepresidenta y posiblemente en el 2024 yo vería, ya una bien, primera presidenta yo vería de bien Cuidado con eso Yo vería bien que yo el lo, yo lo mira, que pienso es Yo, yo, lo, yo, yo lo que pienso es que hay, tu, hay, hay un sesgo en tu análisis porque Margarita no es vicepresidenta porque sea mujer, sino porque la mujer de Leonel Fernández <risa> Miren, yo voy a pedirle no, un paréntesis. porque ella tiene. Yo eh, eh, eh, le voy a eh, pedir un paréntesis. Machismo, oye, oye, oye, el machismo. No, de, no, no ¿eh? la mujer esa no, la es la, la realidad. No, no es por Margarita, machismo. Oye, porque Desde oye, ¿por su por posición qué? como primera dama, caló en un sector de por, la población. Por su talento, y cuando tú lo, ¿verdad? Y cuando tú le no, evalúas, le cuando tú la, la evalúas, de tú a tú, con todos esos políticos, con el mismo Danilo, es muy probable que Leonel. ella tenga muy cerca de la qué? Tú sabes por, por, qué, qué? No ¿Tú sabes por qué, digo yo por eso. Todo, porque el ella tiene tropa. Todo. Oye, Leonel Fernández es un político que tiene tropa y unos votos en los bolsillos que no lo tienen mucho político. Todo, aquí. todo lo tiene. Y eso, y eso fue lo que provocó que ella pudiera ganar esa elección. E incluso yo quiero... aumentara. Aumentara la hoja de voto Pero, del presidente para hacer. ¿Sabes cómo eran los frentes? Eran tres frentes. Permítanme, por favor, eh, no, cambiar la tema. Déjeme ah, paréntesis, Porque ustedes se han olvidado aquí que el presidente de la República, y tengo una foto vamos a ver. donde el presidente de la República, Danilo Medina, enfócalo. Juramenta. Bueno, eso es después de la juramentación. Sí, ¿A quién? Al amigo y bueno, amigo Silvio Isiano. Ah, sí, viceministro el, de, de, de, de Deporte, Deporte Federado. Eh, eso eh, a Emanuel Trinidad Puello en esa posición. Él es de Castillo, Castillo. Ah, qué ¿verdad? bueno. Así es que felicidades Ojalá para. Haya más Silvio, integración ahora. Un amigo en, en de el muchos años. Bien, señores. Quiero que me coloquen ahí unas declaraciones que emitió el, el senador de de Moca, José Rafael Vargas. Vamos a escuchar lo que dijo este político en una entrevista que le hicieran. Pero yo quiero decir lo siguiente, los políticos y el país debemos aprender que en un sistema democrático hay que dejar que el pueblo se exprese y que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Ya yo no soy yo, es decir, yo no me debo a mí, yo me debo a una comunidad y esa comunidad ha votado tres veces por mí, de manera que si acaba de votar por mí en, este, en estas primarias... Yo no puedo salir ahora a dos o tres días a decirle, yo abandono esto, yo me voy, porque no se ve bien. Es decir, la gente votó por mí en el PLD, votó en el 10, votó en el 16 y votó en las primarias. Yo no puedo estar jugando en la política. Tengo que actuar con sentido de responsabilidad y no con la emoción. Nosotros debemos aprender a respetar las instituciones. De una cosa yo estoy consciente y es mi responsabilidad social. Fíjate que yo debo evitar que se quebrante el orden institucional, pero además que se afecte la economía, que se afecte el orden social normal que estamos viviendo. Yo siempre he dicho, como gobierno hemos sido exitosos. El PLD ha sido una garantía de buen gobierno. Eso no se puede perder. Independientemente de la crisis que tenga el PLD hoy, eso hay que mantenerlo. Yo no estoy de acuerdo con que ahora nosotros vengamos con una campaña opositora contra el gobierno del PLD. Esa es la obra de nosotros. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa. La sociedad tiene que confiar en los políticos que no vienen a jugar con la sociedad ni con sus votantes. Los que votaron por mí creyeron en mí en el PLD. Entonces, cuando yo decida tomar otra decisión tengo que consultar a la gente que votó por mí ni lo he hecho ni hay tiempo para hacerlo por vía de consecuencia yo tengo que ser leal a la gente que votó por mí que nos manejemos con cabeza fría fíjense ahí las declaraciones de josé rafael vargas una una persona de la línea cercana a leonel fernández y su eh, exposición de ahí es una posición muy responsable él está ahí. diciendo, la gente votó por mí en el PLD. Sí. Para yo poder irme de aquí, yo tengo que consultar a esa gente que votó por mí. Significa que está molesto él, de cierta forma, con Lionel, porque parece no, que Lionel no, ni no siquiera lo consultó a ellos para tomar no, esa decisión. No, no, no, sí, no, parece. Está ahí. no, no, no parece. No. Esa es tu apreciación. Eso es lo que él dice. Esa es tu apreciación. Además, voy él dice a de que él pues dice... Yo además, te eh, José Rafael es Barre está dando una, una posición política correcta, Correcta. el presidente de la República amenazó, si te vas a quedar, que te quedes con conciencia de que tú eres del PLD, ahora, no, no él se está posicionando para no ser atacado, uh -huh. con respecto a, a la posición de él, creo que hace un, tiene un error, porque hay que saber que las votaciones oh, ah. congresionales no están cuestionadas, las del no están cuestionadas. Es. Y él no tiene razón. Es lo que dice ahí: que a, el que ganó, ganó. Y ese ese de que el que, que perdió, y perdió. Hay Vámonos a una, que una pausa. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, el final del programa. Y tú teniendo un. un mañana teniendo buenos días. Sí, no. Tú teniendo el ar...